momento a continuar entonces con un interesante tema que tenemos a propósito de las declaraciones de la OMS que insiste en no bajar los brazos ante el COVID-19 y la segunda ola que podría eh, suceder. El director de la OMS hizo, una, hizo un llamado a no bajar los brazos ante el empeoramiento de la situación del nuevo coronavirus en Europa y Estados Unidos. El señor Adorno, el, el director de la OMS, reconoció que en, un cierto que en un cierto cansancio que se había instalado entre los ciudadanos y dirigentes tres, eh, tras meses de lucha contra el COVID provocó más de un, un millón, 1.1 un millones de muertos en el mundo, pero pidió a los gobiernos no bajar la guardia. Recordamos que las cifras actuales de nuestro país, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, en su reporte de ayer lunes, 316 nuevos casos de coronavirus y dos muertes en las defunciones. Se elevaron a 2,225 los casos, se elevaron los casos positivos a 124,843. Estas declaraciones eh, en un momento, vamos a decir oportuno, del director de la OMS, en momentos en que hemos visto que en Europa, en Estados Unidos, países que han bajado la guardia con el tema del coronavirus, ha habido un repunte. Y esto, Yerjan, es importantísimo para nosotros en estos momentos en que en la República Dominicana también ha habido un relajamiento importante y sumarle a ese relajamiento de los ciudadanos, este relajamiento desde el gobierno, sumarle la imprudencia ciudadana. Creo que es una bomba de tiempo a propósito de que ya se acercan las fechas navideñas en el país y eh, posiblemente para enero o antes de diciembre podríamos tener un aumento considerable del de COVID en la República Dominicana. Ayer ya... Bueno, miren, la situación del COVID a nivel nacional evidencia, a nivel mundial más bien, evidencia que esto no ha pasado, que continúa cobrando vidas. Ya se acerca el mundo al millón doscientos mil fallecidos y ya más de cuarenta y tres millones de contagiados. Lamentablemente vemos que en Estados Unidos eh, el fin de semana pasado en veinticuatro horas 24 horas, 80 mil contagios. 80 mil contagios en 24 horas. Fue una cifra récord para ellos mismos eh, de contagios, eh, lamentablemente. Y se están muriendo en Estados Unidos entre 700 y 800 personas diarias. Oigan esto, señores. Entre 700 y 800 personas diarias están muriendo en Estados Unidos quien hace rato que pasó, que, que ya llegó a los 200.000 fallecidos, lamentablemente es el país que, con más muertes del COVID, y España España, eh, decretó eh, alarma en ese país y entonces impusieron un toque de queda desde las 8 de la noche hasta las, 6, desde las 11 más bien, hasta las 6 de la mañana de cada día, porque hay un rebrote en España. También hubo un rebrote en Alemania. Todavía no han decretado alarma, pero hay un rebrote. Lo hay también en Italia. Imagínense ustedes cómo está otra vez Europa siendo azotada por una segunda ola de contagios del coronavirus. Ya habíamos dicho de Estados Unidos y lamentablemente la mayoría de países del mundo están observando un cambio en la conducta de este virus, un rebrote, si se quiere, eh, y ya veremos cómo el mundo eh, continúa combatiendo esta terrible enfermedad. Ya vemos que hay países que están probando la vacuna, de diferentes tipos de, de vacunas. En Venezuela, en el Perú, se están haciendo pruebas de, de la vacuna. Y ya veremos entonces, pero con relación a la República Dominicana, también hay un repunte. Ayer hablábamos de 500 y pico de contagiados. Eh, aparentemente hay, una, hay un... Está, ha comenzado a subir de nuevo el nivel de contagios en la República Dominicana y lo, cons, lo lo correcto sería que el país se aboque a un estudio científico de la situación conductual del virus y del comportamiento de la sociedad para entonces, en función de eso, tomar medidas. Cuando me refiero a eso, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué? Eh, eh, cuál ha sido el nivel de repunte, qué tanto ha subido el pico, qué tanto han aumentado los contagios, qué tanto han aumentado las muertes en los últimos días y entonces en función de eso ver cuáles han sido las causas que están provocando este posible contagio eh, y entonces tratar de minimizarlas para evitar eh, mayores contagios y mayores niveles de muerte. Mire, estamos observando que en países como eh, países de Europa, eh, precisamente en el día de ayer veíamos la información de que van a tomar medidas restrictivas a partir de las 6 serán cerrados lugares como los bares, eh, restaurantes, cines, gimnasio Y estos lugares de ocio, si se quiere, y que no son de vital importancia en el sentido de las necesidades básicas o prioritarias del ser humano, serán cerrados a las 6 de la tarde. ¿Qué se busca con esto? En estos países europeos, donde ha habido un repunte, bueno, eh, decía la información que no dañar o no tener que pasar en cuarentena casi total para las fiestas navideñas. Si tenemos un aumento considerable de los casos que se dispare, las restricciones para los feriados de Navidad serán, deberán de ser restringidos, o sea, deberá de haber restricciones, porque no es posible que con un aumento importante que posiblemente se dé partiendo de lo que tenemos, las cosas sigan igual. Entonces, ante todo esto, no hemos cansado de hablar del tema. Yo en lo particular ya eh, lo he desistido porque vemos que a la gente no le importa, no le interesa y cree que ya el coronavirus pasó. Y no es así, está y está muy activo. Entonces, en eh, base al comportamiento que tenemos en estos momentos en el país, destaco, medidas de relajación a nivel económico y la imprudencia sumada de los ciudadanos, eh, creo que es una bomba de tiempo. Y no sabemos cómo podríamos estar a la fecha. Estamos a, dos, a un mes de diciembre, a un mes. Ya este mes eh, termina octubre, viene noviembre. Y ya cuando estemos a final 25 de noviembre, ya la gente lo que estará es en Navidad con COVID o sin COVID. Ahora bien, el impacto que esto va a tener en la ciudadanía, en el sector salud y el posible aumento de muertes, es muy alar es muy preocupante. Y creo que hay que tomar medidas desde el gobierno. Aquí se ha relajado todo. Los eh, bares han estado abiertos. Yo no he visto la comunicación oficial donde se aperturaron. Yerjan, tú has visto la eh, la información oficial que le permita a los bares abrir no a no, los no, restaurantes o sea, no. ellos abrieron a, a modus propio. entonces, eh, dada esta situación que nosotros tenemos como país y viendo lo que ha pasado en los países donde se ha relajado, nos dice que tendremos una situación posiblemente en diciembre también hay que destacar que no sabemos las condiciones de los países, por ejemplo sus países europeos la población y todos esos elementos que te dicen que lo como se maneja el dominicano y lo que ha pasado en la República Dominicana, nosotros deberíamos de tener un repunte altísimo y no ha pasado así que al parecer hay algo, eh, como recordamos que decía nuestro compañero Fulvio que ha favorecido, pero no podemos bajar la guardia. Si queremos estar un tanto tranquilo en diciembre, señores, lo que nosotros vivimos aquí en San Francisco no fue cualquier cosa y no quisiéramos que esto vuelva a pasar, ver morir tanta gente cada día. Vamos entonces, eh, dicho esto, a ver qué tenemos en WhatsApp, Yerjan. Yeah.